Estoy preparado, pero no sé qué hacer Estoy todo loco, estoy sudándome No sé qué hacer, ni si lo haré bien Pero vamos a poder hacerlo bien Vamos equipo, sé que vamos a poder Vamos a ganar, no vamos a perder Yo sé que voy a poder. Lo lograremos, vamos a hacerlo bien Este mismo momento aquí nadie me baja Estamos como en una Aquí nadie me baja Vamos a jugar, ya estamos en la cancha Este mismo momento aquí nadie me baja Estamos como en una balanza Este mismo momento aquí nadie me baja Vamos a jugar, ya estamos en la cancha Ey, ey, lo lograré Vamos a jugar, lo hacemos paras los partantes Primero el contrincante Todo pa' adelante Mami nosotros somos bastantes Todo se puede lograr Si te lo propone tú vas a ganar No te des por vencido Si tienes un sueño cumplido No lo dejas atrás Tú vas a lograr Todo lo que quieras tú lo vas a conquistar Vamos popote Volo a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 Vamos a jugar, ya estamos en la cancha Ese mismo pesa que nadie me baja Estamos como en hey, una balanza Ese mismo pesa que nadie me baja Vamos a jugar, ya estamos en la cancha Ese mismo pesa que nadie me baja Estamos como en hey, una balanza, ey, ey Lo lograré, yo sé que voy a poder todo para adelante, mami nosotros somos bastante. ¡Qué bueno! ¡Qué jugadote!